hola buenas tardes buenas noches buenos días según nos veáis los que estéis en directo y los que lo veis luego eh, os habla luis de PRIXLINE orientación laboral eh, muchísimas gracias por estar ahí mmm, tanto los que estéis en directo como los que lo veis luego vale eh, vamos a seguir con la serie de eh, superar con éxito cualquier entrevista de trabajo vale os recuerdo, en el vídeo primero tratamos la llamada telefónica inicial que nos hace la empresa para citarnos para la entrevista. Esa llamada es importante porque ya nos están evaluando. En el segundo vídeo hablamos, os expliqué qué es lo que hay que investigar de la empresa antes de ir a la entrevista, ¿vale? El que no lo haya visto, que se los vea. Y avisar a gente que creáis que, que le puedan venir bien estos vídeos, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. ¿vale? Voy a dar difusión en redes sociales y empezamos con lo de hoy. Hoy vamos a tratar cómo ir seguro a la entrevista de trabajo. Pensaros las preguntas que queráis hacer, que me queráis hacer chicos, y me las ponéis en el chat. ¿vale? Los que lo veáis luego, pues en los comentarios. Dejadlas en los comentarios y os las respondo en los próximos vídeos hoy al final del vídeo voy a responder preguntas pendientes de vídeos anteriores doy difusión y ahora mismo comenzamos insisto hoy vamos a tratar cómo ir seguros a la entrevista vale hay que ir seguro dejo ya esto en un momento saludo a los que nos escucháis también en twitter vale que os estoy dando ahora difusión y por cierto el que tenga Twitter y esté buscando trabajo en estos momentos, eh, que, que escriba lo que está buscando, el tipo de trabajo que busca, la zona geográfica, que ponga arroba @prixline para que yo lo vea y le dé difusión. De verdad, nos siguen muchísimos reclutadores, muchísimas empresas que lo van a ver. Vale, una herramienta más. Pues nada, chicos, vamos a comenzar hoy cómo ir seguros a la entrevista de trabajo. ¿Vale? El que no haya visto los vídeos anteriores los puede ver en el orden que, que quiera. Están aquí en el canal de YouTube de Prixline. ¿vale? A ver, qué preparo esto. Es que como es en directo en Prixline, siempre hacemos todos nuestros vídeos en directo. A veces, pues claro, no queda tan perfectito, pero yo creo que es mejor que haya una comunicación y que sean natural las cosas. ¿vale? Eh, os digo también, los lunes tenemos al profesor Javier... Que, que no sé si le visteis ayer ayer empezamos nos está enseñando el tema de la nutrición cómo comer sanamente es muy importante para cualquiera que esté trabajando buscando trabajo o para todo en la vida hay que comer correctamente entonces los lunes a esta hora todos los lunes está el profesor javier vale que os va a enseñar a comer bien y sanamente que no tiene por qué no estar rico a ver que, que vamos para allá espera chicos que ya empiezo que ya empiezo vida vida vida vida vida aquí aquí aquí y ya está ya lo tengo ya dado ya da difusión bueno pues empiezo con la clase vamos a ver te llaman para hacer la entrevista de trabajo pues lo primero pues te pone nervioso normal no vamos a jugar bastante en, en, en esa entrevista no entonces es normal es como un examen se juega uno mucho generalmente pero incluso un poco de tensión yo creo que hasta es positiva. Dicen que un poco de estrés no es malo, ¿vale? Entonces hay que mentalizarse, ¿vale? Cuando vamos a hacer la entrevista, pues vamos sabemos que vamos a hacer la entrevista, mentalicémonos de ello, ¿no? No vayamos así, como el que va a haber un amigo. Es bueno, ¿vale? Segundo tips que os doy, el itinerario. Trabajaros un poquito el itinerario donde hay que ir, pues estudiarlo previamente, ¿vale? Para llegar puntuales, es muy importante llegar a tiempo. ¿Vale? entonces el día anterior pues nos preparamos el itinerario nos organizamos cómo vamos a ir segundo tip hay que investigar a la empresa vale eso lo tratamos en el vídeo anterior de esta serie ¿eh? os, os expliqué cómo podéis investigar a la empresa pues eso lo, lo lleváis los deberes hechos a la entrevista Otro tip que os doy hay que entrenarse las preguntas la, vamos a tratarlo en vídeos futuros todo lo que nos suelen preguntar lo que nos van a preguntar en las entrevistas de trabajo pues todo eso tiene que estar entrenado vale en futuros vídeos de esta serie os voy a enseñar todas las preguntas que os que suelen hacer los reclutadores que solemos hacer vale 1 2 3 4 quinto tip que yo sé que a la gente le gusta que vaya por numerillo venga quinto tip tu cv tu currículum vitae tiene que estar al detalle lo tienes que conocer vamos de pe a pa vale Queda claro, ¿no? El currículum, vamos, dominado, porque el entrevistado lo va a tener delante y te va a ir preguntando. Quedaría fatal que tú no sepas responder cosas de tu propio currículum, o sea, tu currículum al detalle. Y ojo con haber puesto alguna mentirijilla en el currículum, no las pongáis. Y si la habéis puesto, yo no voy a ser yo aquí nadie, pues ya podéis tener bien preparadas las respuestas sobre la mentirijilla, porque se nota mucho, ¿vale, chicos? E insisto, yo no pondría mentirijillas. Pero que la haya puesto, que la tenga bien preparada, las respuestas. Eh, otro tip: hay que conocer muy bien lo que a cada uno nos pone nerviosos. Si te conoces a ti mismo, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces tú con, intenta comprender de la entrevista, de todo el proceso, qué es lo que a ti en concreto te pone más nervioso para mentalizarte mejor, ¿vale? Y afrontarlo mejor. Otro tip: cada entrevista es un mundo. Si has hecho alguna entrevista y no te ha salido bien pues no tiene nada que ver con otras que vayas a hacer vale quedaros con eso cada entrevista es un mundo y además de todo se aprende vale siguiente tip no os comparéis con otros candidatos a veces llegas ahí estás esperando hay otros candidatos y empiezas a pensar jope este todo lo que sabe o este no sé qué no te compares cada persona es un mundo y tú seguro que tienes muchas cualidades que el otro no tiene. Olvídate de comparaciones. Tú ves a lo que vas a hacer la entrevista. Siguiente tip. El día anterior. Pues el día anterior, evidentemente, habrá que relajarse, descansar. Mmm, ojo con personas tóxicas, ¿vale? El, ese día estar tranquilos, mentalizaros, pasear un poco, algo de ejercicio sin pasarse, ¿vale? Es. Insisto, como el que vaya a hacer un examen importante, pues el día anterior no va a estar de juerga, hasta las 3 de la mañana, ¿no? ¿Me entendéis? No sigo por ahí, ya te digo que esto es un vídeo rápido, son cosas muy normales, muy, muy lógicas, pero que yo creo que es bueno recordarlas, ¿vale? A ver, sigo con, con los tips, hablaros bien a vosotros mismos, es muy importante el diálogo interno que cada uno tenemos, o sea, háblate bien a ti mismo. ¿Vale? Tú te conoces muy bien. Tus cualidades, tus cosas, céntrate en lo positivo de ti y háblate a ti mismo, a tu cerebro, de lo positivo. Eso, quieras que no, ayuda. Esto que voy a decir es lógico. Hay que ir bien vestido y bien arreglado a la entrevista. Normal. No insisto, no, no profundizo en este tip. Otro tip muy lógico, sal con tiempo a la entrevista, si te han citado a las 5 de la tarde pues tú sabrás la distancia que tienes que recorrer, el medio de transporte que vas a utilizar, sal con tiempo para llegar puntual, por favor, vale, tampoco llegues una hora antes pero llega puntual, yo creo que 10 minutos antes sería un, un buen tiempo. ¿vale? Una cosa que puede ocurrir que, es que, que haya surgido un imprevisto y ya sepas que vas a llegar tarde sí o sí, en ese caso avisa a la empresa, llámales, díselo, que lo sepan, ¿vale? Mejor que no pasa, pero a veces pasan cosas que uno no, pues avísales, voy a llegar tarde, mejor que les avises, que no que llegues tarde directamente, pero mejor llegar a tiempo, pero bueno, me habéis entendido, ¿no chicos? Cuando ya estás yendo a la entrevista, ir agidos, el lenguaje corporal hace mucho, ¿vale? A tu cerebro. Ve sergido mmm, poderoso. Empodérate, vale. Es bueno hacerme caso. Y un último tip, chicos: si haciendo la entrevista cometéis un error respondiendo o algo y os dais cuenta en ese momento, dejarlo pasar, seguir con la entrevista, no os centréis en el error y ya empezar a pensar con el entrevistador delante. Lo he hecho mal, he metido la pata. No, olvidaros, tirar para adelante. Que muchas veces no es tan importante como creemos ya lo analizarás luego pero en ese momento si has cometido un error pasa para adelante vale pues esto más o menos es lo que os quería yo decir los tips que os quería dar hoy para ir seguros a la entrevista de trabajo vamos a ver eh, alguna preguntilla pendiente que tenga por aquí y os la respondo vale os recuerdo mientras que, que chicos que os suscribáis al canal de PRIXLINE. Los que no estéis suscritos, o si tenéis algún conocido, algún familiar que creéis que le pueden venir bien estos vídeos, pues decírselo. Vale, que estamos aquí para ayudar. Yo, el curso de superar con éxito cualquier entrevista de trabajo, ya os he dicho que quiero que los seguidores de PRIXLINE hagan las mejores entrevistas de trabajo. Os lo voy a dar pues generalmente los martes. Vamos, salvo que esté Sara. Si algún martes no está Sara, damos prioridad a Sara. Y si no, pues os sigo yo. O sea, el próximo martes a esta hora. Sigo con la siguiente parte, ¿vale? Que ya entramos con las preguntas que nos hacen en las entrevistas de trabajo. Si estuviera Sara, pues al siguiente martes y así. Los lunes os recuerdo que tenemos al profesor Javier. También a esta hora, ¿vale? A la misma hora. No os digo la hora que es porque, como cada uno estáis a lo mejor en una zona horaria. Bueno, os voy a responder ahora las preguntas que teníamos por aquí pendientes, chicos. Y si tenéis alguna hora vosotros, de verdad, hacérmela, escribirla ahora en el chat, los que estáis en directo, pues la respondo ahora. Y, y el que se esté viendo luego, como os he dicho antes, escribirla en los comentarios. Vamos a ver, espera, que las tengo aquí apuntadas. Estas son las que me habéis dejado en los comentarios, ¿vale? En otros vídeos. A ver, aquí están. Nos pregunta Erika Lorena. Bueno, a todos muchas gracias, ¿vale? Por escucharme y por haber hecho las preguntas. Erico, Erika Lorena nos dice que si le podemos brindar información sobre el trabajo y que dónde se encuentran las of ofertas eh, ella se refiere a trabajar en el campo vale eh, mira lo que tiene que hacer erika es verse. tenemos una lista de reproducción aquí en PRIXLINE sobre el trabajo en el campo y ahí susana nos explica muy bien a todos dónde eh, encontrar las ofertas para trabajar ahora por ejemplo en esta temporada o si esto lo veis luego en la temporada en la que estemos vale o sea Erika, mírate los vídeos que tenemos en la lista de reproducción de trabajar en el campo de PRIXLINE en YouTube. Otra pregunta que tenemos, Zulay Montiel, bueno, esto no es una pregunta, o sea, que, que las os la soslayo. Dice que está muy bien esto de que os vaya dando los tips para superar con éxito la entrevista, pero se los vaya dando poco a poco para que se os vayan asimilando bien. Claro, pues que si os meto todo, entre comillas, toda la historia en un vídeo se hace eterno. Entonces sí, y cada día os voy tocando un tema. Insisto, en el primer vídeo tocamos la llamada telefónica inicial que nos hace la empresa. El que no lo haya visto que se lo mire, está aquí en el canal de Prixline. En el segundo vídeo os enseñé cómo investigar a la empresa. Porque a la empresa hay que ir conociendo a esa empresa que nos va a entrevistar conociéndola muy bien. Os enseñé cómo investigar a esa empresa a la que vamos, ¿vale? Sea la que sea. Y en este tercer vídeo es muy básico, el día anterior como es seguro sigo con alguna preguntilla más que tenemos por aquí vamos a ver nos pregunta Cristina Cris nos dice así eh, hablamos de los trabajos en casa no y ella nos dice soy maquilladora cómo hacer que la gente vea mi trabajo y les guste y empiecen a llamarme tenéis algún consejo que darme pues cristina sí te voy a dar un buen consejo yo no sé si tú tienes cuenta en instagram pero si eres maquilladora lo mejor que tienes que hacer es hacerte una cuenta en instagram y si la no la tienes y si la tienes potenciarla y ves poniendo ahí tu trabajo vale es genial instagram para eso es un trabajo muy visual ideal para que lo vayas poniendo en instagram eso te va a ir generando que tengas una marca personal que vaya siendo reconocida es una, una labor de gota a gota pero que da sus frutos hazme caso Instagram sobre todo, ¿vale? Si eres maquilladora. Bueno, y si ya te atreves a hacer vídeos, pues también genial, ¿eh? Y, pero Instagram muy fácil con tus tu book, tus trabajos. Y, y también si quieres más, YouTube, como estamos haciendo ahora, Brixline. ¿vale? Aquí nos dice otra pregunta, dice, nos dicen, mi meta es mejorar mis herramientas de trabajo, o sea, cómo hacer la búsqueda de trabajo que me gusta hacer y Saber hablar en la entrevista, pero me cuesta mucho estas cosas. No es una pregunta, es como una afirmación. ¿Qué nos hacéis? Pues sí, pues para eso estoy haciéndoos esta serie. De superar con éxito la entrevista de trabajo. Quiero que superéis cualquier entrevista de trabajo. Que seáis los mejores. Que os cojan. Y que si no os cogen, no sea porque hicisteis mal la entrevista. Y ya veréis cómo va a ser así. ¿Vale? O sea que, insisto, seguirlos, Los tenéis todos. Yo los, los hago siempre en directo. Prisline siempre hace los vídeos en directo, pero siempre los dejo ahí. ¿Vale? ahí los tenéis con sus fallos que no pasa nada como en una entrevista de trabajo me puedo equivocar no pasa nada sigo para adelante vale chicos eh, a ver qué me dicen por aquí bueno aquí hay uno a ver aquí hay una persona mmm, Que se llama amat que tiene dos preguntas nos pone cuál sería el grado superior que asegura más salidas laborales en españa y la segunda pregunta que nos hace Fijaros qué preguntas, ¿eh? ¿Cuál sería el grado superior que mejor se valora en otros países de la Unión Europea? Si es que valoran las FPs, nos pregunta Amat. Esto viene a cuenta del vídeo que hice con Sara de que qué era mejor, si estudiar una carrera o hacer una FP, un grado superior. Pero es el vídeo el que no lo haya visto, ¿vale? Porque no os lo voy a repetir ahora, porque si no se hace eterno. Eh, pero esta pregunta, Amat, que es que tiene amiga, se la voy a trasladar a sara y en el próximo vídeo que salga sara os la vamos a responder te la vamos a responder y a todo el que le interese pues chicos mmm, yo creo que con esto mmm, hemos terminado por hoy vale el martes que viene si, si no está sara seguimos vale con el curso que muchas gracias por habernos escuchado eh, insisto el que no esté suscrito que se suscriba y que avise a algún familiar, a algún conocido que crea que le, puede, le pueden venir bien estos tips. Eh, muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.